ya mi musiquilla bueno aquí estamos acabo de empezar eh. es una ruta que empieza ya aquí o sea, muy hacia no es una subida fuerte, pero es que empezamos ganando de nivel uy, ya Llevo la chaquetilla. Que normalmente no la llevo. Porque... Hace tanta calor que dice... Incluso si me llueve... No va a pasar nada. Ayer, como ya... Estamos a miércoles. Como ayer, esta noche... Iba a entrenar a las 5... Bueno, me iba a levantar a las 5 entrenar a las 6. 6 a 8 más o menos, pero... A las 4 me he despertado y ya... Estaba liada la tormenta, y digo, mira, sin subir aliado, sí que empiezo a entrenar con peligro de lluvia, y ya está. Pero ya hacía viento, con tanto viento y la más me asomaba la terraza y estaba fría. Digo, no, no apetece. A las 4 de la mañana, ya te digo, y digo, mira... Atraso, digo, ahora tengo un hueco, ahora son 11 y pico, 11 a 2, 11 a 3. Digo, pues esta es la mía. Como no hace calor porque está nublado, pues bueno, hay una ventana un poco de tiempo. Que en principio, si llovió de madrugada, pues bueno, podría ser, podría ser que el frente esté, digamos, va como el aviso, hay un vacío y luego viene el frente luego viene la lluvia que eso es lo que está pendiente de venir la lluvia digamos ya más fuerte así que espero tener suerte y que y que la lluvia fuerte venga después de las 3 de la tarde no antes pero bueno, por eso llevo la chaqueta estrategia para hoy 143 pulsaciones era en lo que voy ahora siendo una subida tendida más o menos bueno, es un rango de no ir ni flojo ni fuerte conservador, un poquito conservador y ya está No te despistéis, no te dejéis engañar por la bajada. Esta bajada, bueno, luego a la vuelta hay que subirla, pero no te dejéis engañar por la bajada. Es una emboscada. Después viene la subida fuerte. Luego hace como un planito, incluso un poco hacia abajo muy poco. Luego hay otra segunda. No me acuerdo si la segunda sigue un poco plana luego poco hacia arriba y luego viene la tercera y la tercera ya ya es todo el rato seguido ya no hay descansos ya es todo el rato para arriba esta es la amiga la pequeña amiga ya estuve con ella ayer pero claro me echaba de menos ella y me ha dicho vente Ángel vente para acá que desde ayer te echo de menos Así que, yo en estas subida me gusta hacerlas punteando así, simplemente, ¿eh? puedes hacer arrias andando o no, pero a mí me gusta hacer mano aquí en rodilla y un toque así, corto y tirar de gemelo, es como darle botecitos con gemelo y ya está, me gusta, me va mejor así. Bueno, grabo, aprovecho la subida que aunque la ande me va a variar muy poco la media ¿vale? Si andas una bajada, te jode mucho la media pero si andas una subida, es mucho Bueno, ¿cómo llevo el pan? Son como dos rebanadas y media el culillo de pan mimbo y dos rebanadas más o menos, esto daría para suele sobrar para 26-27 kilómetros, más o menos 30 un poco apurando Depende del desnivel, o que te entretengas. Pero más o menos eso. ¿Vale? Y ahora, como estos días va habiendo muchísima humedad, lo que estoy haciendo es envolverlo en el papel este transparente. Porque siempre lo llevaba aquí a pelo, ahí a pelo. Pero ¿qué ocurre? Que le va estando un sudor. Y al final, bueno, es tu propio sudor. Pero te comes el pan mojado. Pero literal te comes el pan mojado, tú vas metiendo en el bolsillo, la mano en el bolsillo vas cogiendo pellizcos de pan y está mojado entonces digo, va, aunque me entretenga un poco más digo, va, voy a envolverlo y al menos no te va dando no está mojado vale, pero claro, te entretienen abrirlo cada vez que vas a coger un trozo bueno, cuando pase un ratillo seguramente ya lo dejaré sin envolver y ya está. Vale, ya digo, en principio va a sobrar, de sobra hoy, porque hoy se me ha olvidado isotónica de repuesto para rehacer ahí arriba cuando llegue un poco arriba. Así que con la isotónica olvidada pues solo llevo 250 de isotónica hecha. O 300, que era de los casos que era pues lo justo para llegar arriba más o menos pasarme un poco de largo y luego a la vuelta rellenar, hacer agua con polvo isotónica nuevo y como se me ha olvidado pues bueno que podemos compensar con pan que nos sobrará, podemos compensar con con membrillo que llevo envuelto ahí que nos sobrará, en fin se puede compensar con otras cosas pero no es no va tan a gusto como con isotónica es como más guay. ¿no? Y ya está, así que venga, voy a guardar esto y seguimos otro poquito corriendo para arriba. Sino Charo, suave. 141 pulsaciones, 3 kilómetros y medio de nivel, ahora tendría que tocarlo para verlo. 200 y algo más o menos llevaré positivos. Bueno, un poco... ¿Qué estoy haciendo un poco ahora de entrenamientos? Pues en realidad es algo bastante sencillo. Simplemente de lunes a viernes intento. Intento dejarme el sábado y domingo libre para poder salir a la playa, para poder mil cosas, programar los entrenos de los corredores. En fin, hacer un poquito todo el resto de faenas. Y no estar, digamos, con la conexión de tengo que entrenar además además tengo que buscar huecos para entrenar entonces, estoy intentando liberar sábados y domingos así que entre semana intento eh, buscar huecos, buscar huecos para entrenar ¿vale? y bueno hice el lunes 15 allí hice 24, que es esta misma ruta y y hoy pues lo que salga pero digamos un poco lo que intento es que a buenas Intento colar entre nos. De lunes a vienes como de lunes vienes a lo que puedas. O sea Domingo descansa, recupera. Y lunes volvemos a la carga. Y es eso. Y a veces salen más, a veces salen menos. Lo que se va pudiendo escorpillar de hueco. Estamos en la mitad más o menos de la subida, lo miraba antes, 248, 265, 265 positivos. Y bueno, es un poco eh, la mitad, ¿eh? como se dice, como una, la mitad de la subida más o menos arriba al push gracioso, este al santuario, más o menos la mitad. Si luego, que seguiremos, la idea hoy es seguir para arriba, luego ya va a ser más subida, que esto ya no sería la mitad, sería menos, pues sería un tercio, un poco, no sé, pero eh, referencia esto es la mitad es como el primer respiro un poquito que quizá he llegado a la zona ancha, a la zona de campo ancha que es como un agradecimiento, ¿no? una alegría es decir, si lo tengo y ahora empieza por una zona que no, no es más dura que aquella tiene un poquito más de complicación según que como alguna piedrecilla pero, pero no tiene más pendiente que aquella de abajo por lo tanto, aquí se va bien. Eh, son las zonas un poquito del barranco. Que hay varios caminos, hay para la derecha, para la izquierda, para todos lados. ¿Eh? Es, es bonito, está chulo. Yo siempre tengo la izquierda para hacer un poco más de rodeo. Intentar rascar algunos, yo que sé, 100 metros más. Siempre hago un poco lo más abierto posible. Ah, sacar algún kilómetro más. Luego no volveremos por aquí. Que también hago lo mismo. Para sacar 200 metros más de largo... Pues me vuelvo por ahí que hay un poco más de rodeo siempre igual buscando por pues, gastar los máximos kilómetros mira, aquí lo mismo se si podría ir por ahí mira qué bonito, ¿eh? chulo con la bici está divertido, está chulo pues bueno, yo por aquí un truquillo para saber qué ritmo tienes que llevar en su vida si solo quieres acumular kilómetros. Solo quieres acumular kilómetros y quieres al día siguiente poder entrenar. ¿Vale? Pues tienes que poder ir pensando en tus cosas. Ese es el truco. Si tú vas para arriba, vas haciendo... Yo voy súper despacio. Que no llevo las pulsaciones, pero... A ver a qué pulsaciones voy 142 142 pulsaciones Bueno, pues sí Si tú puedes subir cuesta así Esto un 12 Algo así Puedes subir tranquilete Pensando en tus cosas y es que vas A ritmo ultra Ritmo acumular Simplemente ir haciendo, además se te pasa el día muy bien no te agobias simplemente tienes que llegar a tal punto pues vas como el que va con coche de tal punto a tal punto verdad que no dices tengo que ir al máximo que puedo con el coche no, sabes que la autopista puede ir a 110 una cosa razonable pues lo mismo pues te coges la subida y sin prisas ir haciendo y vas positivo vas contento, vas disfrutando de la música metes sin agobios vas buscando el mejor camino esquivando las piedras subiéndote encima chino chano Esta es la zona que odiamos los de las bicis. Porque es muy cabrona para arriba, para abajo. Se hace con cuidado y ya está. Pero para arriba no hay manera. Durísima. Porque te van parando las piedras. Bueno, ya tenemos hecho El tramo Subida al santuario que lo tenemos ahí atrás Tenemos Aquí arriba el poblado ibérico Que no subo Que se podía Pero yo sería Si me quedara aquí Y quisiera más, sacar más desnivel Sí, que diría subo arriba. Pero como voy a tirar para allá, para los acantilados, allí ya sacaré suficiente. No necesito subirme aquí. Más o menos de la, de la ruta que he hecho hoy, que he salió hoy, que es muy, muy cercana ya, metido para no pisar de asfalto. Llevo seis y pico. Y 450 positivos, vale, ese es el perfil más o menos. Seis y medio, cuatrocientos cincuenta positivos. No está mal la vista, eh. Y luego hay una zona todavía de mejores vistas. Después, cuando vayamos para Centellas. Dirección Centellas, sin llegar. ¿eh? eso El poblado ibérico está ahí donde... Donde está el poste de la luz, más o menos. Un poquito ahí a la izquierda, donde está la Torre de visión un poquito a la izquierda. Ahí está el poblado ibérico. Si os fijáis, estamos casi a la misma altura. Casi a la misma altura. Luego, ahora seguimos subiendo un poco más. Por todo el acantilado. ¿eh? Que es un corte en la montaña. Y luego metieron aquí piedra Cortaron la montaña y le metieron piedra Aquí todavía no Pero un poco más adelante hay piedra colocada Haciendo digamos pared, muro Y sobre eso está calzado esto O sea <risa> Cuidado <risa> Cuidado la caída veis pues lo que han ido haciendo es eso rellenando con piedra los huecos que hay para que al final quepa la carretera aquí hay tanta pendiente y eso que mete en cemento para que no reparen los coches si no no podría subir wow. Wow. Eh, mirad, mirad. Eh, ahí hay un hueco le han metido la pared. Aquí con la bici hay que andar con mucho ojo, muy despacio. Que se te va y vuelas, tío. Jodidísimo el sitio, eh. Mirad, mirad. A ver si lo veis el tema como lo veis y aquí estamos igual, ¿eh? esto es una pared Mira la pared y los pedazos de piedras esto sí que dices, cualquier día mira, aquí cuando vienes, dices si voy por dentro si voy pegado a la pared, dices me puede caer un pedazo de piedra y si voy por fuera, me puedo salir volando y dices, ¿qué hago? yo digo, me meto para adentro ante la duda me meto a la pared, <risa> que hay menos posibilidades, porque ir por el borde sí que es peligroso. <risa> Primer objetivo el clascar, ahí, ¿no? El, ahí Primer objetivo, el castillo de Cáscar, Que está Yo creo que habrá unos 3 3 kilómetros o algo así Hay una ruta alternativa por ahí abajo Pero no me he fijado de cogerla no, no, la suelo coger nunca ¿no? El otro día sí la, la pasé por, bueno, por recordarla Pero el problema es que con agua Es una piedra muy resbaladiza, muy redondeada y con agua resbala bastante así que me reservo esa ruta para cuando realmente quiera arriesgar tenga mucha ganas de arriesgar entonces ya haremos esa que está bonita está chula pero ya digo es por ahí abajo te va a llevar al castillo pero como por aquí debajo por aquí es un poco más de rodeo aquí allí haces bajada y subida al castillo y aquí haces subes un poco y luego bajas y luego vuelves a subir. Y llegas al Castillo. Clascar. Y aquí, pues la mayoría ya de terreno es muy parecido a esto. Luego hay trozos buenos. Más buenos, que están más cuidados. Son más fáciles que este. Más lisitos, muy perfectos. Pero más para arriba. Bueno, el castillo ya lo grabé yo un día Tampoco hay Nada espectacular La ruta, exacto, viene por aquí La técnica Viene por aquí De ahí, ¿vale? Me parece que era ahí Creo que subiré otro día por ahí Vale, pues eh, Esto es el castillo Ahí se ve más o menos Vale, no pierdo más tiempo Vale, nos vamos rápido que si no, no cunden los kilómetros. Ahora cogemos un GR que tenemos que a la izquierda y llevamos a San Miguel del Fay y un poco recto para arriba cogemos hacia Figaro y en teoría luego tenemos como a la derecha, más adelante Figaro que habría que bajar, entiendo que habría que bajar no he hecho esa ruta nunca, entiendo que hay que bajar porque aquí estamos mucho más altos que el pueblo. y y sigue recto, en teoría Centellas camino o sea, saldríamos teóricamente a la carretera que va de San Feliu de Codinas hacia hacia Figaro me parece que sea, no, hacia Centellas hacia Centellas, Figaro Por ahí, para abajo, a la derecha, para allá, San Miguel del Fay, ¿vale? Bueno, aquí no sé si se va a ver algo. Eh, este es como más a la izquierda. En realidad, bueno, da igual. No por el San Miguel del Fay, pero el San Miguel del Fay, ya os lo aseguro yo. ¿Vale? Estas las cuantas veces. Bueno, llevamos unos 597 positivos, 73 negativos solamente. Lo cual significa que es un perfil de es prácticamente solo subir. Y unos 10 kilómetros, 10, algo, ¿vale? Más o menos. O sea, ya tenemos unos 20. Yo siempre lo miro así. Ya tenemos unos 20. Que aprovecho que lleva la pantalla. Mirar, 2,8 de efecto de entrenamiento. F, ¿vale? El 2,8. Pues, eso significa que vamos de chachara. Muy flojos. Muy flojitos. El efecto de entrenamiento fuerte puede ser hasta el 5. Que para eso hay que subir pulsaciones fuertes. Así que, 2,8. Entreno muy muy like. Muy like. Like es de gustar. Muy like con GH es de suave, ligero, ese. Bueno, voy a enseñar, creo que es la trona, le llaman la trona, creo, ¿eh? estoy seguro. Es que también está el tema de que también, no es el clascar, también le llaman Castillo la trona, hay un lío de nombres. Bueno, pues en teoría esto es la trona. Vale, una mesa. Si les si estimé a advertir, estimeu estimé la natura. Si he vingut fins aquí per gaudir de la altura, tingo cura en marcha de dejar a que yo net cuando torneu a pasar. Us a ver un fet. Pues ya está dicho. Vamos, que tengamos cuidado y que nos gustará haber hecho las cosas bien, ¿vale? un poquito ¿eh? todo eso va para ¿dónde acaba eso? los singles todo, hay unos singles que van para San Miguel y otros que van para allá, que ahora no me acuerdo eh, no sé si está allí detrás, el Tagamanén ahora por lo que veo no lo estoy viendo aquí, o sea que está ahí escondido ahí detrás, y el Figaro estaría es que no sé decirte, si está ahí abajo o un poco más para allá pero creo que en teoría por aquí creo que se va al Figaro creo que por esta ruta para acá creo que por aquí iríamos para el Figaro creo, ¿eh? no estoy seguro bueno, seguimos en la ruta bueno chicos, esto se está acabando la fiesta se está acabando lo que es la ida bueno, falta la vuelta pero la vuelta es para abajo la mayoría Bueno, voy a hacer unos 13 y ya me doy la vuelta, ¿vale? Llevo 12,23, estamos a 138 pulsaciones, 137, 136, ¿quién da más? Bueno, y ya está. Depende, si es un poco hacia arriba, te sube en 3 o 4 pulsaciones, si es un poco hacia abajo, te baja en 3 o 4 pulsaciones. Pues ya está. Aquí dejamos el vídeo. Que llevaba tiempo. Sin subir vídeos de correr. Y bueno, los he ido subiendo al Strava. Vídeos muy cortitos. Bueno, sacando el móvil y tal. Pero bueno, en realidad. Tardo más en sacar el móvil para grabar. Que, que sacar la cámara. La verdad es que sí. El móvil lo tengo ahí detrás. Con todo el jaleo. La cámara la llevo aquí en este bolsillo. Y al final es mucho más rápida. Lo que pasa es que hay que editarlo. Es lo único malo. También es verdad que... También pienso que el tiempo que dedicaré a editar aquí para YouTube... Lo puedo dedicar a hacer directos de, de música, ya sabéis, en Twitch. Entonces, pues es un poco... Quiero una cosa, quiero la otra. Y al final no hago nada. Siempre tengo muchas, muchas cosillas... Bueno, pues aquí ya nos vamos a dar la vuelta dos y medio haremos 13 y para abajo, ¿vale? Saldrán 26 y os digo el desnivel aproximado que me saldrá el ritmo muy lento muy lento no sé lo que saldrá bueno, eh, por debajo de 7 quizás lo que pasa es que como hay momentos es que grabo esto no hago pausa ni nada Alrededor de 7 kilómetros, calculo que saldrá, ¿vale? Eh, 638 positivos, 89 negativos. 6 y 4, 6, 4 730. 730 positivos será el entreno de hoy. Y ya está, ¿vale? Bueno, no está mal. Si mañana jueves puedo combinármelo, intentaré hacer un entreno parecido, le quitaré algún kilómetro, ¿vale? Un poco para esta zona, más o menos hago de nivel y no tengo no tengo que pisar asfalto que es lo que menos me gusta que es pisar asfalto es muy lesivo muy aburrido vale así que aquí lo dejamos chicos un beso a las damas un abrazo fuerte ahí a los caballeros o se dice un abrazo también a las damas no lo sé bueno da igual un abrazo fuerte para todos que a todo muy bien hasta luego